Hola, soy Junkal, eh, vengo de Irún, tengo una discapacidad de nacimiento, tengo huesos de cristal y a, habitualmente nado dos veces por semana. Y la verdad es que en la vida había imaginado mmm, encontrar en la natación una forma de liberarme y de sentirme tan bien, pero ahora mismo, cada vez que voy a la piscina, siento, siento una libertad y una paz que jamás la había imaginado.